Todos los niños pueden aprender, solo que no lo hacen ni al mismo ritmo ni de la misma forma. Cuando nos encontramos con personas con necesidades educativas especiales, la sociedad tiende a hacer demasiado énfasis en su déficit y no tanto en sus fortalezas. Por eso hoy, en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de la belleza del universo, que no reside en la unidad de la variedad, sino en la diversidad de la unidad. Para ello, nos acompañan esta mañana tres invitadas. Beatriz Belinchón, muy buenos días. Buenos días. Beatriz es madre de una niña con superpoderes, como dice ella, y es la pluma que se esconde tras el blog Hijos con altas capacidades, en el cual invita y acompaña a otras familias a acercarse al mundo de la superdotación. Saltamos al sur, a Cádiz, donde nos encontramos con Lourdes Fernández Mota, coordinadora de Talentum, un centro especializado en la identificación y enriquecimiento de estudiantes con altas capacidades intelectuales y alto rendimiento académico. Muy buenos días, Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días a todos, muchas gracias. Y encantada de estar aquí y yo encantada de que aceptaras nuestra invitación y por último tenemos a Inmaculada Moreno García nuestra tercera invitada que es doctora en psicología especialista en psicología clínica y profesor titular de la Universidad de Sevilla desde, desde donde conecta con nosotros muy buenos días Inmaculada ¿cómo estás? Buenas tardes, buen, o buenos días, muy bien, muchísimas gracias por invitarme al programa, es un placer. Por supuesto, es un placer para nosotros tenerte aquí. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida y hoy tenemos mucho que descubrir sobre niños con necesidades educativas especiales. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Todos querríamos ser más inteligentes de lo que somos, tener mayor facilidad para fijar conceptos, necesitar menos horas de estudio y tener un cerebro capaz de relacionar ideas y conceptos con mayor rapidez y precisión. Lo que todos querríamos, pero lo que pocos saben es que en ocasiones ser más inteligente que la media puede convertirse en un verdadero problema. Lourdes Fernández Mota es la coordinadora de Talentum, como hemos dicho, un centro especializado precisamente en la identificación y enriquecimiento de esos estudiantes con altas capacidades intelectuales y alto rendimiento académico. Lourdes, ¿quién mejor que tú para que nos aclare la primera duda de la que partimos? ¿Es lo mismo superdotación que altas capacidades? Bien, eh, bueno, cuando hablamos de altas capacidades tenemos que tener en cuenta que, que ahí mismo en ese concepto es mucho más amplio que, que sobredotación. ¿no? Las altas capacidades, digamos que se puede decir, muchas veces digo para entenderse bien, que eh, podría ser como el nombre y a esa alta capacidad hay que buscarle eh, el apellido ¿no? concretamente. ¿no? Eh, es decir, eh, altas capacidades, sí que es cierto que un niño sobredotado tiene altas capacidades, pero no es lo mismo, ya que dentro de estas altas capacidades el concepto es mucho más amplio y abarcaría también y, y se entraría dentro de él pues niños que tienen talentos específicos y niños que tienen talentos pues complejos, ¿no? Entonces, eh, por eso digo muchas veces esa, esa comparación, esa comparativa de que las altas capacidades digamos que es el nombre propio y hay que buscar un apellido, ¿no? No todos los niños de altas capacidades son sobredotados ni, eh, bueno, es todos los niños de sobredotados sí que son de altas alta capacidades. Capacidad. ¿no? Entonces, ¿sería correcto mm, hablar hoy de altas capacidades simplemente por, por ponerle un nombre que englobara sí. todo? Estupendo. Uh -huh. Así es. El concepto sería alta capacidad o altas capacidades, si queremos llamarlo en, en plural. En plural. Sería correcto Se estima que hoy en día en un centro escolar con unos mil alumnos podría haber unos 45 de altas capacidades, la mayoría de los cuales no son identificados como tales. Esta falta de detección temprana es el principio del problema. Su paso por el colegio puede convertirse en una pesadilla y encima sin entender llegar nunca a entender por qué no lograron adaptarse. Compartimos mesa virtual con Beatriz Belinchón, que desde su blog Hijos con Altas Capacidades cuenta su experiencia como madre. Beatriz, eh, ¿qué conductas pueden dar alguna señal a los padres de que su hijo pueda tener altas capacidades? Yo creo que los primeros que, que observan y los primeros que a los, a los que primero les salta la alerta, desde luego, es a, a los padres del ámbito familiar. Eh, yo, desde mi experiencia, sé que no todos los niños de altas capacidades son iguales y no todos despuntan con los mismos parámetros. O sea, cada niño es especial, las altas capacidades, por supuesto, son distintas y cada niño se focaliza de una forma distinta. Yo, de mi, mi experiencia, yo lo que sí empecé a notar es que eh, era una niña muy pequeñita, tenía un año y medio y hablaba prácticamente con una conversación de adulto. Yo le podía preguntar, ella me respondía con total coherencia, con total relación entre la pregunta y respuesta, relacionaba muy bien conceptos, relacionaba muy bien eh, conceptos y además la memoria, pasábamos por un sitio, a lo mejor pasábamos un año después y me sabía decir por qué íbamos allí, qué habíamos visto, cuál era el camino por donde habíamos pasado, entonces son cosas que... pues eh, una, una estimulación o una, por decirlo de alguna forma, un vocabulario muy desarrollado, pero una etapa muy temprana. La memoria, la capacidad para relacionar, la capacidad también incluso motora. O sea, mi hija empezó a andar muy pronto. Eh, un nerviosismo también que le hacía que, por ejemplo, no dormía. Son cosas que obviamente yo no puedo hablar por otros padres. Sí sé que luego... Eh, comparando con otros niños de altas capacidades pues los podemos un poco asimilar y, y esos han sido unos rasgos comunes eh, luego, por supuesto, hay niños que destacan también mucho en otros talentos como puede ser la música, como uh -huh. puede ser la creatividad, el dibujo, hay algunos que lo tienen súper desarrollado. Son cosas que a los padres tenemos que estar súper pendientes porque somos los primeros que vamos a ver esos indicios. Lourdes, y F, uh -huh. una vez saltan las alarmas de mm, aquí hay algo especial, ¿por qué es tan difícil realmente identificarlos a los niños con altas capacidades? dentro de, de, de, del aula y sí, el ámbito educativo, efectivamente. Y además eh, nos encontramos con la con la situación de que falta formación. De hecho, eh, hay una gran disincronía entre la formación que reciben especialistas, ¿no? Pero el que está realmente eh, en el aula es un profesor, un docente eh, que realmente eh, además de vocación y de interés ¿no? que, que, que tienen que presentar y partimos de ello. Por supuesto. Eh, pues eh, falta formación hacia este hacia, hacia este colectivo. Es cierto que muchas veces y, y en la mayoría pues, eh, se forman para, para diferentes necesidades específicas de apoyo educativo que, que pueden ir más relacionados con las necesidades educativas especiales, ¿no? eh, niños que van por debajo, o necesidades educativas especiales más visuales que estamos más acostumbrados a ver y que, que, que son fáciles de detectar, pero sí es cierto que una alta capacidad es bastante complicado si no se tiene esa formación, ¿no? Y de hecho, eh, el sistema educativo, no el sistema legislativo, eh, también eh, se, se inclina mucho más por, por necesidades educativas eh, especiales diferentes eh, a las de altas capacidades, ¿no? Entonces yo creo que habría que, que ahondar bastante en cuanto a la legislación educativa, eh, porque realmente es ahí donde incide, eh, creo, el, el problema que, existente, y sobre todo formar al docente. El docente tiene que estar formado eh, y conocer eh, características, y como dice, bien ha dicho Beatriz, que cada niño es diferente, eso partimos de ahí, cada, cada persona como individuo ¿no? tiene su sus principales características y, y demás, pero es cierto que en el colectivo de altas capacidades sí que cuando hablas con, con tantas familias, con tantos alumnos que te llegan, ¿no? eh, Puedes des, determinar que hay muchas características que sí que, se, que son rasgos comunes que, que pueden presentar. Entonces, si el docente conoce todo esto, es mucho más fácil identificarlo. Por eso es muy importante la formación en cuanto a este colectivo, ¿no? Se suele pensar que los niños con altas capacidades son peculiares, con unas conductas que les hacen muy diferentes a los demás, que suelen estar desajustados emocionalmente y que presentan trastornos que el resto de la población no presenta. Beatriz, ¿es realidad o son mitos? Hay mucho mito en torno a las altas capacidades y no sabéis el daño que hace para los padres y para los niños. Eh, yo hago un verdadero esfuerzo, de o intento divulgar un poco la idea de, de vamos a intentar quitar los mitos, porque estos mitos lo que hacen es crear unos prejuicios sobre estos niños que se materializan en unas culpas, en unas mochilas, que ellos mismos luego se, se acaban creyendo. Y no, lo que tenemos es que, que quitar todos esos prejuicios, respetar al niño en su individualidad, pero también saber que, que esto no es un trastorno. A mí, por ejemplo, mi no sé si Lourdes a lo mejor, tú, tú que además tienes una experiencia también con, con muchos padres, pero para mí fue un shock cuando yo llegué, ya venía un poco avisada por la tutora de mi hija, cuando llego a la primera reunión con la orientadora del colegio y la primera frase es, tu hija tiene un trastorno. A mí, a día de hoy, se me ponen los pelos de punta porque no consigo entender cómo una persona que se supone que tiene que ser la mano derecha de tu hija y que tiene que ser la persona que dentro del ámbito educativo más la pueda comprender, porque como decía Lourdes, el docente muchas veces carece de esa formación, pero el equipo de orientación sí, sí tiene esa formación y sí les puede dar herramientas a los, a los docentes, que el propio equipo de orientación te, hija, te diga tu hija tiene un trastorno es un poco duro, luego sí que es verdad que hay niños que eh, necesitan una, unos, un seguimiento tutelado por parte de determinados orientadores y profesionales, porque sí que hay niños que esos rasgos los tienen de una forma más exacerbada que otros, hay otros niños y sobre todo también aquí me gustaría hacer una diferenciación entre niñas y niños, las sí. niñas... Eh, tienden a mimetizarse, tienden a pasar desapercibidas, no quieren destacar, no quieren llamar la atención, quieren permanecer en un segundo plano porque ante todo lo que buscan es pertenecer a un grupo, esa validación, esa, ese sentimiento de pertenencia, no quieren sufrir ese rechazo porque los niños piensan y sienten de una forma distinta, entonces eh, priorizan cualquier posibilidad de destacar o de llamar la atención por su capacidad a, a la posibilidad de, de pertenecer a un grupo que es lo que les, le, les hace más felices en ese, en ese sentido. Entonces, creo que hay niños que sí que... Eh, es necesario tener un seguimiento más tutelado y hay otros niños que bueno, pues que de una forma más sencilla en el colegio pueden ser niños que pueden ser absolutamente felices, adaptados y sin ningún tipo de problema obviamente estos niños son un poco como como los llamo yo, tienen eh, eh, una montaña rusa de emociones hay días que están súper felices y hay días que el mundo se les ha caído encima y no hay forma de remontarlo pero bueno, sí que es verdad que sabiendo que esos son sus ciclos y sabiendo que esas son sus su forma de entender la vida, pues eh, yo creo que, que con un seguimiento y con mucho, mucho, mucho cariño, con mucha empatía, hablando mucho con ellos, son niños que podemos sacar tanto bueno de ellos que, que de verdad es, yo para mí, lejos de la opinión de tu hija tiene un trastorno, para mí es un don y doy gracias a Dios todos los días por ello. Hoy en día tendemos a etiquetar cualquier comportamiento que difiera de lo normal y además, en cualquier sentido, como patológico. Lourdes, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes dados a los niños niños y adultos superdotados o altas capacidades? Bien, Como bien explicaba antes, cuando hice un pequeño introducción en cuanto al concepto, pues eh, tenemos eh, dentro de esas altas capacidades diagnósticos de sobredotación eh, lo que viene a decir que es bueno en, en todo, además de creativo. Eh, luego tenemos talento complejo, que quiere decir que es excelente, es muy bueno en diferentes áreas, ¿no? Y luego el talento simple eh, viene a, a referirse a que es excepcional solo en una de esas áreas, ¿no? Eh, es cierto que, como decía antes, puedo parecer un poco pesada, pero es cierto que la legislación tiene mucho que hacer porque es bastante llamativo que un alumno de, de andalucía pueda presentar una evaluación y un diagnóstico eh, de sobredotación y luego se va a otra comunidad y autónoma no. dentro de, de esta misma de, de, de españa no no se tiene ni que ir, que ir ni fuera y puede que no que no sea porque lo, la variación y, y la legislación pues no es unitaria en, en nuestro en nuestro país bueno y, y y en otros también, vamos, que no es solo nuestro nuestro caso en España, ¿no? Entonces es bastante eh, llamativo, ¿no? Que algo que se puede definir en Andalucía como un niño o una niña sobredotada, una persona sobredotada, pues que vayas a otra comunidad y no, no lo sea. Entonces queda mucho trabajo ahí y, no sé, puedo, puede parecer que haga demasiado hincapié en esto, pero creo pero que, es, que es, es el punto de partida, ¿no? El contemplar todo esto desde, desde arriba. Es lo que nos va a llevar desde nuestra perspectiva o desde, desde las casas, como, como familias como Beatriz, desde, desde nuestros centros o desde el aula a, a seguir adelante, ¿no? Entonces creo que está ahí el, el punto de partida. Beatriz, precisamente sí. tu blog Hijos con altas capacidades trata sobre las, digamos, venturas y desventuras de las familias. ¿Cuáles son los mayores retos para los padres de niños con altas capacidades? Pues eh, muchos de ellos me, me dicen, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. A mí, claro, obviamente, mirando en perspectiva, pues el que sean felices y el que sean felices todo el tiempo me parece un objetivo muy ambicioso. Sí. Un poco utópico y una teleca que es difícil de conseguir y nos pone mucha presión también a los padres. Pero sí que es verdad que, que yo creo que con que sean niños que, que, sepa que, que sepan convivir con su realidad. Porque, porque yo creo que eso es también importante, el aceptarse mm, a uno mismo te va a abrir muchas puertas y también te va a cerrar otras, es decir, oye, mira, yo no, no tengo que meterme más presión que la que tengo, no me tengo que frustrar más no me tengo que... No, ellos son muy perfeccionistas, entonces ellos simplemente su carga mental ya es de por sí bastante pesada. Entonces, intentar vivir con una realidad que es la que ellos tienen, sacar lo mejor que tienen de ellos, que eso sí que es un trabajo mucho de los padres y de su entorno, el conseguir levantarles, el conseguir animarles y, y, y aunque también hay que dejarles caer para que supuesto, ese aprendizaje sí. salgan más fortalecidos, pero bueno, estar ahí un poco ese soporte... Y luego desde el punto de vista, eso, desde el punto de vista un poco más emocional, un poco más personal, y luego, claro, desde el punto de vista académico, pues que, que todas estas cifras tan abrumantes del fracaso escolar, pues que, que sepan vencerlo y que, y que bueno, pues que el entorno que para ellos es el colegio, que en muchos casos es un entorno hostil pues que, que lo sepan vivir de la forma mejor posible hasta que luego llegue un momento en una etapa adulta donde ya se puedan dedicar con mucho más eh, tiempo y a sus intereses y a lo que ellos les guste, que ahí es donde sacarán desde luego lo, lo mejor que tienen ellos. Pero yo desde luego, aunque bajando un poco las expectativas y lo que buscamos es que sean niños absolutamente felices, normales y que crezcan en un entorno donde se sientan validados y respaldados y queridos. Lourdes, vosotros en, en el Centro Talentum acogéis o tratáis, o, o, o vuestro día a día también es con, con las familias, ¿cómo pueden o cómo recomiendas a las familias que pidan ayuda? Bien sea a vosotros, o a, a, a, porque cada uno, vosotros estáis circunscritos a, a Cádiz, ¿no? pero seguro sí. que, que hay muchas familias a, a lo largo de nuestra geografía que necesitan algún tipo de apoyo, ¿cómo les recomendarías que pidieran ayuda? Eh, de hecho, es cierto que, que a mí misma me encanta atender a las familias porque mm, con, cada, con cada situación se crece más, ¿no? Porque vienen con, con sus dudas y con, con sus preocupaciones y, y esto te, te, también te hace crecer, ¿no? Eh, cuando nos llama una familia, eh, y de hecho, pues a lo mejor porque tiene sospechas y en el cole pues, no encuentran apoyo para la valoración de, de su hijo o hija, eh, nosotros eh, simplemente, pues bueno, principalmente nosotros hacemos evaluaciones y, y valoramos a este tipo de, de, de alumnado. Pero es cierto que yo siempre les animo a que ejerzan su derecho a ser valorados por los centros. De hecho, es un, un, una obligación y un deber ¿no? de, de cada centro educativo. Y es cierto que hay muchos alumnos, es cierto que hay una gran diversidad pero es cierto que el colectivo de altas capacidades tiene que entrar dentro de esa, de esa eh, diversidad no se puede dejar excluido que las familias tengan que ir y, y recurrir en todo momento a gabinetes privados no y, y para realizar Uy, creo que este, estas valoraciones eh, de hecho eh, sí sí pero, no no si, adelante <ríe> simplemente se había hecho, perdido la señal sí. <ríe> Luego también, eh, bueno, pues por nuestra parte nosotros llevamos a cabo programas de enriquecimiento extracurricular. Eh, aparte de, de, bueno, de buscar ese apoyo en el centro, siempre al buscarlo y demás, una vez que está valorado y demás, eh, el, el siguiente paso es enriquecer. Enriquecer a, al alumno. Eh, aprovechar ese talento que tiene. Lejos de verlo como un miedo, dejo de, de decir, ay, vamos a dejarlo que ya, que ya se le pasará, ¿no? Esto no se le va a pasar. Hmm. El alumno es de alta capacidad hay que entenderlo y hay que enriquecerlo. Entonces, eh, nuestro programa Talentum es un programa pionero, extracurricular para alumnos eh, de altas capacidades intelectuales. Nos basamos en las inteligencias múltiples de Howard Gardner y, y trabajamos a través de ocho áreas de trabajo. Trabajamos psicología, trabajamos matemática, programación y desarrollo de videojuegos y apps, trabajamos investigación, trabajamos robótica, filología, cine y teatro, ciencia divertida... Eh, todo ello lo que hacemos es programarlo para que suponga un nuevo reto al alumnado una de las características de, de, de este alumnado es que si algo no le supone un reto si no le supone ninguna exige, exigencia no le, le parece eh, motivador y además esto eh, se podría enlazar con ese fracaso eh, escolar ¿no? que hablaba de ti. Eh, son alumnos que han pasado por infantil que han pasado por primaria y que le, no sabemos en qué momento se le ha evaluado, ¿no? Pero imaginaros un niño de secundaria que, que se le evalúa, y ha pasado toda la infantil, toda la primaria, sin necesidad de esforzarse mm. nada, porque no se le ha enriquecido dentro de la escuela o fuera, eh, eh, digamos en general, y, y nada le ha supuesto un reto, para nada se ha tenido que esforzar. entonces cuando llega a, a, a algo, a una etapa que se le complica un poco y que tiene que esforzarse un poco más por superarla, ahí llega el choque, ¿no? El no sé cómo estudiar, no sé cómo a, afrontar esto, esto que sí que me está suponiendo un reto ahora, ¿no? Por eso es primordial enriquecerlo y sobre todo detectarlo eh, y evaluarlo cuanto antes mejor. No es lo mismo evaluar un niño de, de primero de primaria o evaluarlo en infantil y, y ver ese, esos índices de alta capacidad, ¿no? Que evaluarlo en la secundaria. Claro. Entonces, eh, lo que hacemos es eso, que todo, todo sea un reto que sea el alumno el que construye su conocimiento a través de investigaciones, proyectos y, y nosotros pues lo que le ofrecemos son los medios y herramientas a través de, de un equipo multidisciplinar eh, formado en cada una de las áreas también fue pues, formado y con conocimiento de las altas capacidades. Ese sería nuestro programa de enriquecimiento. Algo muy curioso es que el concepto del bien y el mal, o sea, la maldad en abstracto, son, por ejemplo, temas problemáticos para niños con altas capacidades porque, por un lado, tienen la conciencia de ellos, pero, por otro lado, no tienen la madurez necesaria para manejarlos. Beatriz, uh -huh. ¿es habitual el desequilibrio emocional en los niños en este tipo de niños o, de nuevo, es otro mito? No, no, es, es esto es real. O sea, yo creo que hay una una diferencia entre su forma de pensar y su forma de sentir. Pensamos que hay niños de altas capacidades que, imagínate tenemos un niño de 8 años, pero que su edad real mental es de 11 o 12 pero su manera de sentir es de ocho años. Claro. Entonces, cuando un niño, como decía Lourdes, un niño que está acostumbrado a autodarse las respuestas en el plano intelectual, busca esa forma en sí mismo también de dar respuesta a esa parte emocional y no la encuentra, entonces ahí es donde ellos tienen una altísima sensibilidad, son unos niños muy, muy sensibles, les duele todo mucho, con distinta intensidad y, y a mí particularmente es una de las cosas que más me preocupan que ellos eh, consigan tener las herramientas para que esa parte emocional esté tan fortalecida como la parte, la parte intelectual que la parte intelectual no tiene ningún problema pero en la parte emocional sí, el concepto de justo, injusto, bien, mal, lo quieren además extrapolar a los otros compañeros cuando muchos de ellos, pues los pobres están años luz. Entonces, claro, ellos que intentan hacer valer sus ideas, intentan valer hacer sus planteamientos, muchos de ellos no les siguen, entonces como no me siguen me frustro, entonces eh, ellos los pobres en la parte anímica tienen unos problemas que, que hay que trabajarlos mucho. Igual que en la parte intelectual yo creo que... Eh, ellos saben porque como decía antes Lourdes ellos están acostumbrados a, a trabajar y a un aprendizaje autónomo, a buscarse sus respuestas en la parte emocional es donde quizá tenemos que, que poner un poco más el énfasis con, con ellos uh -huh. y ahí es, la clase es un, es un modelo de sociedad entonces ahí el, el docente tiene que saber que si es un niño que, que opina así, que siente así eh, pues tiene que cuidarle un poco en ese sentido algo que acaba de comentar Beatriz es que efectivamente los niños de altas capacidades son muy sensibles y todo les afecta y todo les influye emocionalmente mucho. Lourdes, eh, también, eh, ¿los niños de altas capacidades también pueden tener lo que se lo que se llama ahora PAS, personas de alta sensibilidad, o son dos cosas distintas, o, o, o van asociados? De hecho, es, es una de las características comunes ¿no? que se puede decir de, de, este, de este colectivo, y son niños ni niñas pues bastante sensibles y como bien decía Beatriz tienen un sentimiento de la justicia eh, abrumador no de son son niños que, que luchan por sus ideas y que, y que no entienden pues, pues pues ese de pues porque yo lo digo no o por qué es que tengo que hacer esto pues porque lo digo yo pues bueno pero dime un porqué razonable porque no me entra dentro de mis esquemas no y son niños muy sensibles la verdad es que sí ...y emocionalmente muy intensos... ...como bien decía Beatriz... ¿no? ...ellos... Eh, ...sus relaciones emocionales... ...son desmesuradas... ¿no? En, ...en relación con las situaciones vividas... Da, ...daros cuenta que no tiene... ...esa experiencia como... como decía Beatriz... ...no tiene esa experiencia... Eh, en ...vital... ...emocional... ...social... Que, ...que va en disincronía con su, su capacidad intelectual... ¿no? ...como que va... ...la capacidad intelectual va mucho más allá... Que, su, que sus experiencias vitales y eso es lo que le hace pues eh, sentirse eh, frustrado y, y sentirse pues mm, no comprendido como que no encuentra su sitio ¿no? uh -huh. y, y esto pues bueno si no se trata eh, puede llevar a, a problemas futuros no eh, de niños que, que, que no le den sentido a nada como podemos ver sobre todo en la adolescencia que es una etapa ya complicada para todo el, para todas las personas, ¿no? Eh, pues para este colectivo que no ha sido atendido hasta entonces, imaginaros cómo puede ser ese choque eh, al llegar a la adolescencia que no le ven sentido a nada, no, no tienen motivación por, por nada de lo que hace, tanto a nivel académico, pero sobre todo a nivel personal, ¿no? Que es lo que, lo que claro. también preocupa, ¿no? Muchas veces hablamos de alta capacidad y ya vemos, pues... Yo siempre lo digo y me parece muy curioso, ¿no? De personas que no saben nada de alta capacidad. Si se, se le pide que cierren un poco los ojos y piensen en una alta capacidad, siempre ven la, la, el típico niño, ¿no? Con gafas, con la pizarra sí. llena de, de acertijos Einstein. <ríe> y, y nada más. Pero yo creo que esto es un mundo mucho más amplio y que hay que tener en cuenta mucho, muchos aspectos, tanto intelectual, cognitivo como personal, la motivación sí. que intereses, hay que hacer un cómputo, un cómputo de todo ello y, y ir más allá, no No dejarnos solo eh, eh, eh, por el mito y el la concepción sí. concebida de, de eso, ¿no? de, sí. de, de esa pizarrita llena de, de acertijos no, va mucho más allá Los <risas> niños superdotados pueden ser más propensos a verse si a sí mismos basan o sea, a, ver, a tener concepto de sí mismo basado en sus debilidades relativas que encima pueden hallarse incluso por debajo del promedio más en las debilidades que en sus propias fortalezas. Beatriz, ¿cómo acompañamos a ¿cómo acompañamos o cómo ayudamos a un hijo con altas capacidades a desarrollar, ese a, a potenciar su autoestima y a desarrollar o potenciar el autoconcepto? Pues eso yo creo que es de las cosas más difíciles que como madre tengo que, que ponerme día a día. Eh, eh, sin ir más lejos, es que la semana pasada me pasó un, un caso con ella... Ella venía súper triste porque había pasado una cosa en el, en el cole que realmente la importancia no era para nada la importancia que ella le estaba dando, ¿no? Pero ella sí lo sentía así. Entonces tienes que hablar mucho con ella, tienes que intentar que ella haga el ejercicio de buscar cuáles son sus mejores competencias y en qué es buena ella, porque ella se por quizá un poco por naturaleza se tiende a pensar en, en lo malo, en que yo no, o yo no por esto, yo no por lo otro, y no, no, es, es el ejercicio contrario, es en qué eres buena, o si sea, a lo mejor tú no tienes que ser la líder, pero a lo mejor eres buena llevando a dos personas a un entendimiento mutuo, o... Yo qué sé, tienes que hablar mucho con ella además no hacerle preguntas abiertas eso yo me he dado cuenta que para mí no me funciona a mí el qué te pasa qué tal hoy en el cole qué tal tu día a mí no me funciona porque no son respuesta. preguntas abiertas que en, cuando le pregunto qué te sientes ahora mismo ella es un, una cabeza pensando ideas todo mezclado y, y no es capaz de transmitir nada entonces tienes que ir primero en un momento en el que ella esté serena no cuando ella esté nerviosa, no justo a la salida del colegio, que es cuando esos cinco minutos de, de, de la salida del colegio es cuando ella toda su frustración del día la paga contigo, no. Hay que estar serena, hay que estar relajada, un buen momento para hablar con ellos o es sea, a lo mejor antes de, antes de acostarse, eh, cuando estén bien, cuando estén receptivos, hablar, hacer preguntas un poco más concretas de te sientes, eh, te ha pasado algo con este niño, con esta niña o en esta asignatura, pero algo un poco más centrado y sobre todo mucho, mucho autoestima, mucho quererse a sí mismo y mucho... Eh, no, no echarles más culpas de las que tienen, porque ellos realmente se, se sienten como que, que viven con unas culpas que, que tampoco... Y además lo veo no solo en los niños, sino también lo veo en los adultos, que un niño que ha vivido con esa sensación de culpa o de infravalorarse, luego en la etapa adulta... Es, eso sigue vigente y entonces es, es muy importante trabajar con ellos desde pequeñitos y, y bueno pues también que se sientan muy muy entendidos en su familia yo creo que la familia es el entorno donde ellos se relajan también entre los padres es donde ven con quién pueden abrirse un poco más y entonces en esa tranquilidad y en esa serenidad intentar trabajar con ellos pero es, es muy complicado el perfeccionismo es otro de los grandes problemas de los niños con talento y superdotados o altas capacidades. ¿Cómo podemos los padres y, y, y también los docentes, los profesores, conducir ese problema en el aula, Lourdes? Bueno, eh, ser perfeccionista, eh, siempre que no sea un problema, no es malo. ¿no? Tú uh -huh, puedes ser claro. perfeccionista en tus, en tus eh, trabajos, en tus tareas y demás. Es cierto que mmm, siempre que se les motiva a realizar una tarea o, o se les motiva a investigar sobre, sobre algo que a ellos les motiva, ellos van a buscar el máximo, el 100%. Que den el 100% de ellos mismos, yo creo que no es un problema y no se debe de ver como tal. Si sí es cierto que tienen que ver que no son, como bien dice Beatriz, no son perfectos en todo. Esa idea preconcebida también que se tiene, de que tienen que hacerlo todo bien. Eso hay que trabajarlo poco a poco. Muchas veces me pasa con los alumnos y demás. Yo le doy clase a los más pequeñitos eh, de, de primero y segundo de, de primaria eh, en nuestro programa y muchas veces nos encontramos con que no le sale algo o, o que una actividad no le termina de, de, de, de, de resultar como él o ella esperaba. Eh, simplemente hay que hablar con ellos, hay que hacerles ver que al final el resultado... No es tan malo como creía, ¿no? El otro día, concretamente, hicimos un ejercicio eh, de retos lógicos matemáticos y, y cada uno, pues, iba viendo, pues, iba pasando sus retos a su ritmo, iban viendo sus puntuaciones y justo antes de empezar, un niño pues le veo que, porque además era, era online, eh, le veo que tiene como la típica rabieta de Jolín, lo que me, me toca hacer ahora, quiero hacerlo <ríe> perfecto, mamá ayúdame, eh, ¿no? Era bastante caótico se veía a través de la pantalla aunque no se podía oír, ¿no? Y, y bueno, al terminar el ejercicio pues simplemente cuando todos los compañeros ya no estaban me quedo con él, hablo con él, le pregunto qué tal, qué te han parecido los retos al final el resultado no era tan malo como esperabas al principio. ¿Qué te pasó cuando empezaste? ¿Qué quise detectar? Entonces él va hablando y va reflexionando sobre eh, eso que ha pasado, ¿no? Esa eh, obsesión porque todo sea perfecto se va disolviendo un poco a poco. No es algo que tú digas, hoy voy a conseguir que mi hijo o mi hija deje de ser perfeccionista. No, claro, así, no se, claro, así no, se, no se consigue. Es un trabajo de que lejos de decir que la perfeccionalidad, ¿no? que el perfeccionamiento es un, un problema, es, es saber llevarlo ¿no? y, y tener eh, la concepción y que ellos sean capaces de entender que ya sabemos que tiene esa gran capacidad a través de la reflexión y del de, de, de habla eh, pues eso, hablar mucho con ellos y, y que sean capaces de comprender que no todo tiene que ser perfecto cuando ellos quieran y en el momento, ¿no? Que, que es bastante importante el hablar con ellos y, y tener comunicación activa durante todo, todo, todo el proceso. Nuestro sistema educativo sufre la ilusión de que las mentes más dotadas son una rareza, sin embargo, lo más probable y la realidad sea que nuestros métodos de evaluación son ineficientes en su detección. Lourdes, Fernández Mota, Beatriz Belinchón, muchísimas gracias por acercarnos al mundo de la superdotación y las altas capacidades. Un gusto escucharos. Muchas gracias, gracias. a vosotros. Traviesos, despistados, maleducados, estudiantes mediocres o incluso vagos. Estas son etiquetas que corresponden a una realidad que no es del todo entendida. Son rasgos que nos pueden hacer intuir un déficit de atención infantil, ya sea con uh, hiperactividad o no. De cada 10 niños europeos, 4 o 5 sufren trastornos psicológicos. Un dato que revela que el trastorno por déficit de atención es solo uno de los muchos trastornos que nuestros hijos padecen. Inmaculada Moreno es doctora en psicología y autora de varias obras relacionadas con los trastornos de conducta e hiperactividad. Inmaculada, para introducir el tema, ¿podrías explicarnos qué es el TDAH? Bueno, El TDAH es un trastorno muy complejo, pero es un trastorno que a la vez eh, se eh, mueve en un contexto de mucha paradoja porque es un trastorno difícil de, de evaluar, difícil de identificar y difícil de tratar. ¿Y ¿Qué les voy a decir en cuanto a su evolución? Sin embargo, lo paradójico del trastorno está en que eh, en el otro polo de la situación eh, nos encontramos con una problemática muy conocida. Yo diría que prácticamente si hiciéramos un, un estudio eh, sin demasiada profundidad y preguntáramos a, a personas de nuestro entorno o mm, bueno, a, a cualquier profesor o profesora mm, que nos eh, dijera si conoce o tiene en clase algún niño hiperactivo que lo identifique, bueno, pues es abrumador encontrarnos con que mm, una mayoría de de personas eh, que conviven con menores, y, afirman y dicen conocer que, que sí, por supuesto, conocen a algún niño hiperactivo y también saben que es este trastorno. Entonces, es, en ese sentido, son es una realidad muy contradictoria, porque eh, todos dicen conocerlo, de hecho, le voy a decir una... Una, le voy a añadir una cuestión más. Es un trastorno sobre el que muchísimos profesionales eh, dicen saber de él, mm, se, se trabaja y se investiga desde distintas perspectivas profesionales y, sin embargo, mm, desde hace décadas, desde que prácticamente un uh -huh. pediatra inglés lo identificó, pues sigue siendo un trastorno muy desconocido en cuanto a, a, a la raíz, en cuanto a, por ejemplo... ...dónde está, por qué existe, cuál es su origen, eh, cuáles son, eh, aparte de la, de la triada de síntomas característicos... ...y que todo el mundo identifica, qué otra problemática asocia, asociada tiene el TDAH, sigue siendo, hay muchísimas incógnitas... ...en cuanto a su evolución, muchísimas hacia, en cuanto a cómo se evalúa, cómo se puede diagnosticar de forma fiable... E Incluso también cómo se puede tratar de una manera eficaz. Por lo tanto, esa es la realidad, siendo muy eh, sintetizando mucho, sí, esa es la realidad gracias. del TDAH. Precisamente algo que, que has comentado es que todos conocemos a niños y adolescentes que parecen más impulsivos que los demás, más movidos, más agitados, sí. que están dispersos en clase, que la revolucionan. ¿Dónde está la línea divisoria entre un niño movido y disperso y un niño hiperactivo? Bueno, pues no es fácil establecer esa línea divisoria y no lo es eh, porque en realidad eh, a nivel de comportamiento y de funcionamiento el niño hiperactivo eh, no tiene eh, ningún síntoma, ningún indicio, ninguna señal que pueda revelar. De hecho, eh, los investigadores y los clínicos sabemos que hasta la fecha actualmente no existe ningún marcador psicológico ni biológico que permita establecer la frontera entre una persona que tiene TDAH, un menor que tiene TDAH y otro que no lo tiene. Por ahí la, uh -huh. las investigaciones están avanzando mucho, pero a fecha de hoy no existe un marcador como tal. Entonces, eh, nos, nos centramos en la observación del comportamiento de estos niños y ellos pues se mueven eh, más de lo normal, más de lo que cabe esperar según la edad que tienen. Eh, son, mm, muchos de ellos son muy impulsivos y muchos de ellos tienen problemas de atención lo cual le hace ir en el, en el tema escolar y en el rendimiento académico pues siempre, siempre van por detrás y se encuentran por detrás de su grupo de referencia pero como dicen muchos padres y lo dicen mm, con mucho criterio eh, es que que mi hijo se mueva mm, también lo hace eh, su amigo también lo sí. hace un compañero de el hijo de un compañero de trabajo, que, que interrumpa las conversaciones cuando estamos hablando, pues eso no, eso no ocurre solamente con mi hijo, ocurre con muchos niños más. Por lo tanto, ¿por qué a mi hijo dice, o por qué de mi hijo han dicho que tiene un diagnóstico de TDAH si, si se comporta y ocurre igual que con otros niños? Y entonces esa pregunta es tremendamente reveladora porque efectivamente a nivel de observación del comportamiento hay muchas similitudes con niños que no tienen el trastorno. Sin embargo, el TDAH detrás de esa cara, detrás de eso que todos vemos y que todos observamos, eh, tiene tras de sí una serie de complicaciones psicológicas y una, complicaciones atencionales que lo sitúan a, en, entre los trastornos que conllevan más adversidad. Para la persona que lo sufre. Por lo tanto, a nivel de diagnóstico y a nivel de clínica, lo que recomendamos y lo que se recomienda en las guías de práctica clínica actualmente es que no se puede identificar, ni, por supuesto, no se debe de hacer en el colegio, no se puede hacer entre la, en las asociaciones de padres y no se debe de hacer en otros ámbitos, exclusivamente identificar a los niños TDAH a partir de. ...de lo que llamamos en clínica... ...de los síntomas básicos... Uh -huh. ...eso es absolutamente insuficiente... ...para establecer un diagnóstico... ...fiable y real... ...hoy por hoy lo, lo más recomendable... ...es prestar muchísima atención... ...hacia la a disfuncionalidad... ...es decir, a esa adversidad... ...que conlleva tener TDAH... ...y esa adversidad es que estos niños... ...pues les afecta en su vida diaria... ...les afecta en la convivencia en casa... Tienen unas relaciones muy complicadas en el colegio. De hecho, esa es una de las primeras cosas que a los padres les preocupa. Y les afecta en, su, en la adaptación y en las relaciones que tienen con sus iguales. Eh, todo ello sin mencionar aún la repercusión que el TDAH tiene en el ámbito de rendimiento académico, que es muy elevada claro. y que suele ser siempre el, el punto, diría yo, el, el primer paso por el cual los padres eh, empiezan a, a interesarse por el TDAH porque a nivel de rendimiento académico las cosas no son normalmente como nos gustaría y, y es algo que preocupa lógicamente a los padres y, y llaman la atención y empiezan a consultarnos. A los profesionales sobre qué pasa con este trastorno. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican un aumento significativo de prescripciones de psicofármacos directamente proporcional al número de diagnóstico de hiperactividad. ¿Los fármacos son siempre necesarios? Mm, no siempre son necesarios. Es una alternativa. Mm, que viene muy bien, es muy útil para muchos niños con TDAH, pero no es la única alternativa, ni es ni debe de ser exclusivamente la prescripción de psicofármacos. De hecho, las guías de práctica clínica que están más respaldadas por hallazgos y por investigaciones científicas, eh, lo dejan muy claro en este sentido, El, los tratamientos de elección que deberíamos de poner en práctica con casos de TDAH sí. deberían de ser, eso sí, teniendo en cuenta la severidad y la gravedad de los síntomas, pero es, deberían de ser tratamientos combinados que incluyan en los casos que sean necesarios fármacos, psicofármacos, pero que vayan absolutamente de la mano con intervenciones psicológicas es que la prescripción farmacológica por sí sola es una opción absolutamente cuestionable y el niño no solamente necesita recibir fármacos para controlar su comportamiento motor, es que necesita aprender a funcionar psicológicamente, a tener autonomía. Él solo, sin tomar el comprimido diario para ir al colegio, tiene que saber resolver lo que la vida diaria le, le, le presenta cada día cuando está en el colegio, cuando tiene que responder a un reto que el profesor le plantea, cuando llegan conflictos con sus iguales y no sabe resolverlos y, y todo eso no lo ofrece el tratamiento psicofármaco, por eso yo diría que hoy la realidad no va exclusivamente por eh, la terapia psicofarmacológica, es más, ...los tratamientos psicológicos... Eh, ...tienen un respaldo científico abrumador... ...de hace décadas... ...tratamientos psicológicos para tratar TDAH sí. ...tienen un respaldo científico abrumador... ...desde hace décadas y en los últimos años... ...pues esa, ese respaldo científico no cesa de crecer... ...y de ampliarse... ...y por lo tanto... Mm, ...a mí como, como profesional y como científica... ...cuando me preguntan sobre esta cuestión... Siempre respondo en la misma dirección, no podemos ofrecer eh, una alternativa que hoy por hoy, con los avances eh, que la ciencia nos está aportando, ofrecer una alternativa solamente mirando en una dirección. Eso es una alternativa sesgada, uh -huh. es una, una alternativa no realista de las necesidades que tienen los niños con TEA. Fruto de toda tu experiencia y especialización surge tu última obra Niños hiperactivos cómo ayudar a los padres a afrontar los problemas de conducta Es un libro sin duda dirigido y orientado a ayuda a los padres De todas las circunstancias que rodean al TDAH ¿Qué es lo que más preocupa a los padres de un niño hiperactivo? Pues bueno les, les preocupan dos cosas eh, en primer lugar Muchas de las preocupaciones se centran en el, en el rendimiento escolar y en los problemas de atención. Pero el TDAH no es eso solo. De hecho, en el libro, lo, en nuestro libro lo, lo decimos de, prácticamente desde la primera página. Durante mucho tiempo el TDAH ha estado vinculado a los problemas académicos. Sin embargo, eso no es eh, exclusivamente así. Eh, tiene un componente eh, muy importante que a los padres les preocupa muchísimo a medida que el niño va creciendo y a medida que los conflictos en casa les desborda y es eh, las alteraciones de comportamiento que conlleva el TDAH. Estas alteraciones de comportamiento pues se manifiestan desde pues, desde la, la, la sobreactividad motora característica, sí. impulsividad, mal humor, ira, agresividad... Enfados continuados, conflictos, generan conflictos permanentes en casa. Y la verdad, los padres, eh, yo siempre les digo a los padres que les entiendo perfectamente, porque es muy difícil la convivencia con un niño hiperactivo en casa. Sin embargo, hoy contamos con muchísimos recursos, muchísimas, muchísimas herramientas para que los padres aprendan, para capacitarles eh, cómo manejar eh, de una forma eficaz ese comportamiento en casa. En la medida es que, eh, si me lo permite Paloma, es que eh, pasamos de un panorama en el que los conflictos es la parte eh, más eh, problemática de la familia porque hay que imaginarse cómo es el día a día. Es decir, el niño con hiperactividad, con problemas de conducta, insisto, que estamos hablando de la parte... Eh, sí. De, de alteraciones de conducta, pues eh, es, eh, se niega muchas veces a seguir las normas, eh, es desobediente y todo esto los padres lo van, no saben cómo afrontarlo con lo cual se va generando una, una conflictividad familiar, los padres se encuentran desarmados, no sabemos qué hacer esto ocurre con este niño, con nuestro hijo este, pero no con el otro, etcétera, etcétera. Entonces se genera una espiral, un ciclo muy disfuncional de, en la convivencia familiar que altera las relaciones entre los padres y ese hijo e incluso entre las propias... Entre, la propia entre la propia pareja. Bueno, como les decía antes, sobre el PDH hoy afortunadamente hemos avanzado, tenemos conocimientos mm, científicos y sabemos que... Esa dinámica familiar se puede corregir. Sabemos cómo enseñarle a los padres a manejarlo y sabemos cómo enseñarle a los propios niños a controlar ese comportamiento disruptivo. Porque además, debo decir que los niños también son, en ese sentido, eh, pues eh, también lo pasan mal eh, por tantas reprimendas, tantas críticas, sí, no tantas censuras verdad. que reciben en casa y en el colegio suelen atribuirle a ellos el inicio de muchos conflictos, de muchas discusiones con los compañeros. Y bueno, para mí siempre ha sido enternecedor escuchar a un, a un niño operativo como me dice, pues, pues la verdad es que yo no sé por qué me pasa esto. y A mí me gustaría hacerle caso a lo que me dice mi madre o a lo que oh. me dice mi profesora, pero es que no sé qué me pasa que no lo puedo hacer. Eso... Siempre me enternece y, y tenemos que infundirle seguridad de que podemos ayudarle. Y en la medida en que le ayudamos al niño, él es el primero, el, el primer beneficiario, pero también se beneficia, sin lugar a dudas, los propios padres y la familia. Este, la dinámica familiar se ve completamente alterada en sentido positivo. En relación a los niños con altas capacidades y todo lo que nos ha contado Lourdes y Beatriz, eh, ¿las altas capacidades pueden llevar asociados trastornos como el TDAH? En algunos casos sí. En algunos casos sí eh, se pueden llevar asociados. De hecho, a nosotros nos preguntan muchos padres, bueno, si es que mi hijo dice, me han dicho que es de altas capacidades, y, sin embargo es hiperactivo. ¿Y cómo puede ser hiperactivo y de altas capacidades? Bueno, la hiperactividad está asociada, como he dicho antes, sobre todo a problemas de comportamiento y a deficiencias atencionales, pero estos niños tienen una capacidad extraordinaria, son niños muy creativos, son niños que pueden desarrollar muchos proyectos y muchas iniciativas, entonces no tienen por qué ser dos cuestiones incompatibles, ni considerar o, ni que por ser hiperactivo no va a tener altas capacidades ni que siendo hiperactivo va a tener algún tipo de límite o de deficiencias intelectuales o cognitivas. Eso no es eh, cierto según los, los datos científicos que, que eh, nos han mostrado bueno pues, décadas de investigación sobre TDAH. Con tu obra llegas al rescate de las familias proponiéndoles un plan uh -huh. de actuación con, con el fin de mejorar precisamente eso la convivencia familiar ¿no? el, el, el, sí. el, el nido donde el niño se va a ir desarrollando así súper en breve porque lamentablemente tenemos el poquito tiempo me quedaría horas escuchándos. cuáles serían los pasos los pasos más importantes que tendría que dar una familia para mejorar digamos el ambiente. Sí. Bueno, los pasos eh, en síntesis de una manera muy breve uh -huh. sería, mm, eh, es importante eh, educar e ir socializando a los niños, pero hay mm, cuestiones fundamentales. Eh, hay que como acotar el marco en el que el niño se va a desenvolver. Eso significa, en primer lugar, por ejemplo, mm, establecer normas y límites eh, a los cuales el niño se tiene que acoger. Eso es importantísimo. E igualmente importante que eso es eh, que los padres sean coherentes y consistentes. Eso, este mensaje no nos cansaremos de repetirlo. Es decir, los padres tienen que hacer aquello que dicen que van a hacer. Claro. Entonces eh, no podemos poner normas o no podemos decirle al niño que tiene que levantarse a tal hora y prepararse para ir al cole... Y después nosotros olvidarnos, de, eh, según el día, según nuestro estado de ánimo, decir, bueno, pues hoy no pasa nada porque llegamos un poco más tarde, porque yo tengo que pasarme antes de hacer esta u otra gestión. Eso no puede ser. Entonces, eh, el plan de actuación pasa también por concienciar y actuar sobre el comportamiento habitual de los padres. Y yo creo que ahí es donde nuestro libro pone el acento porque no incidimos solo sobre el en el comportamiento de los niños, sino sí, en la manera padres. de relacionarse, de actuar y de responder de los padres hacia este tipo de problemática. Pues, niños... Por ejemplo, ah, pues, otra cosa que también quisiera super yo Súper breve, discúlpame, inmaculada, porque sí. se nos agota el tiempo. Un vale. pequeñito, pequeñito, o bueno... Disculpame, niños hiperactivos, cómo ayudar a los padres a afrontar los problemas de conducta. Inmaculada Moreno García, Editorial Pirámide, muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo, gracias a ti por tu, por invitarme a tu programa. Por supuesto, cómo no. Gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer realmente. Gracias. Einstein decía que el arte supremo del maestro es despertar el gozo en la expresión y el conocimiento creativo de los alumnos. Hay niños para los que acudir al colegio puede ser una tortura porque no encuentran su lugar y por eso en el programa de hoy hemos descubierto la realidad de los niños con necesidades educativas especiales y las dificultades con las que a veces se enfrentan. Porque no olvidemos que igualdad significa que cada uno tiene el mismo derecho a ser diferente. Gracias, Beatriz Belinchón, Inmaculada, Moreno, Lourdes Fernández. Gracias por mostrarnos que la inteligencia no consiste en no cometer errores, sino en descubrir el modo de sacarles provecho. Muchas gracias a las tres y, y como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Y como esto va de aprender, ¿saben en qué se diferencia la escuela de la vida? En la escuela se aprende una lección y luego se pone el aprendizaje a prueba. En la vida... Se le presentan pruebas que te enseñan lecciones. Y en este ratito de la Escuela de la Vida no queremos que olviden algo importante, que tenemos una nueva cita la semana que viene. Estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.